Acto de ofrenda al amor misericordioso de Dios, compuesto por Santa Teresita del Niño Jesús. Ofrenda de mí misma, como víctima de holocausto, al amor misericordioso de Dios. Oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar, trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas que están en la tierra, y librar a las que sufren en el purgatorio. Deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y alcanzar el puesto de gloria que me habéis preparado en vuestro reino. En una palabra, deseo ser santa, pero comprendo mi impotencia y os pido, oh Dios mío, que seáis vos mismo mi santidad. Puesto que me habéis amado, hasta darme a vuestro único Hijo como Salvador y como Esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos, os los ofrezco con alegría, suplicándoos que no me miréis sino a través de la faz de Jesús, y en su corazón ardiendo de amor. Os ofrezco también todos los méritos de los santos, los que están en el cielo y en la tierra, sus actos de amor y los de los santos ángeles. En fin, os ofrezco, oh Trinidad bienaventurada, el amor y los méritos de la Santísima Virgen mi Madre querida. En sus manos pongo mi ofrenda, rogándola que os la presente. Su divino Hijo, mi amado Esposo, en los días de su vida mortal, nos dijo todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será concedido. Estoy pues segura que escucharéis mis deseos. Lo sé, oh Dios mío, cuanto más queréis dar más hacéis desear. Siento en mi corazón deseos inmensos, y os pido con confianza que vengáis a tomar posesión de mi alma. Ay, no puedo recibir la sagrada comunión con tanta frecuencia como lo deseo, pero Señor, ¿no sois vos todopoderoso? Permaneced en mí como en el Sagrario, no os apartéis jamás de vuestra pequeña hostia. Quisiera consolaros de la ingratitud de los malos, y os suplico que me quitéis la libertad de ofenderos, si por debilidad, caigo alguna vez, que inmediatamente vuestra divina mirada purifique mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones, como el fuego, que transforma todas las cosas en sí mismo. Os doy gracias Dios mío, por todos los favores que me habéis concedido en particular por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. Os contemplaré con gozo el último día, cuando llevéis el cetro de la cruz. Y ya que os habéis dignado hacerme participar de esta preciosa cruz, espero parecerme a vos en el cielo, y ver brillar sobre mi cuerpo glorificado las sagradas llagas de vuestra pasión. Después del exilio de la tierra, espero ir a gozar de vos en la patria, pero no quiero acumular méritos para el cielo. Solo quiero trabajar por vuestro amor, con el único fin de agradaros, de consolar vuestro sagrado corazón, y salvar almas que os amen eternamente. A la tarde de esta vida, me presentaré delante de vos con las manos vacías, pues no os pido Señor, que tengáis en cuenta mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas ante vuestros ojos. Quiero por tanto, revestirme de vuestra propia justicia y recibir de vuestro amor la posesión eterna de vos mismo. No quiero otro trono y otra corona que a vos, oh amado mío. A vuestros ojos el tiempo no es nada, un solo día es como mil años, vos podéis pues prepararme en un instante, para presentarme ante vos. Para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que tenéis encerradas en vos, y que de ese modo, me convierta en mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Que este martirio, después de prepararme para presentarme ante vos, me haga finalmente morir, y que mi alma se lance sin tardanza en el abrazo eterno de vuestro amor misericordioso. Quiero, oh amado mío, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda un número infinito de veces, hasta que las sombras se hayan desvanecido, y pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno.